Hola, ¿cómo estás? Por aquí, excelente y mejorando. Mi nombre es Rubén. Soy un emprendedor, dueño de negocios y servidor que le gusta ayudar. Bienvenido a este canal. ¿Estás buscando videos que te ayuden a mejorar tu calidad de vida? ¿Tal vez estás pensando en un nuevo proyecto, o negocio o necesitas consejos para ejecutarlo? ¿Has visitado el sitio adecuado? Aquí comparto videos prácticos de la vida real, de motivación, consejos prácticos que se puede aplicar y ayudarte a completar tus metas y proyectos o simplemente aplicarlo a tu vida diaria para mejorar la calidad de tu vida. En estos videos comparto de lo aprendido y experiencias reales que la vida me va enseñando en este viaje tan interesante de la mano de mi creador que es el creador del universo. Hay mucho que aprender y descubrir. Juntos podemos aprender mucho más y me gustaría aprender de tu experiencia. Te animo a que te suscribas y así vamos compartiendo juntos y aprendiendo uno del otro para inspirar a otras personas en esta jornada de la vida. Alzo videos cada dos semanas y muy pronto con más frecuencia. Comenta, comparte y suscríbete a este canal. Te espero.